Este es el día que Dios hizo, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. En la reflexión de este día, la encontramos en Génesis 39, los versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Llevado pues José a Egipto, Botifar, un egipcio oficial del faraón, capital, capitán de la guardia, lo compró. De, eh, lo compró de los ismaelitas que habían ye, llega, llevado allá pero Jehová estaba con José quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del, del egipcio su amo vio su amo que Jehová estaba con él que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas eh, es muy difícil amados, para nosotros imaginarnos la magnitud de la calamidad que, que visitó a José al ser vendido por sus hermanos. La verdad que fue un evento terrible, ¿no? El relato eh, se ocupa apenas unos versículos en la Biblia, pero las consecuencias devastadoras de, de una traición tan tremenda quedaron escondidas. Quedaron escondidas los sentimientos, el dolor de José. Pero de todas maneras es claro que el golpe debe haber afectado en lo más profundo la vida del joven israelita no fue fácil no fue fácil eh, en realidad esto no podía ser de otra forma en el lapso de una semana José lo perdió todo eh, perdió su familia, su papá perdió la libertad lo echaron en un pozo luego pierde su dignidad cuando fue vendido por unas monedas de plata. Eh, lo pusieron en cadenas Perdió también su futuro. Y la posibilidad de escoger los caminos. Por los cuales transitaría. Fue terrible la vida. Eh, la vida de José. Cuando pensamos. En todo lo que le pasó en su. En su niñez. ¿no? Cuando llega a Egipto. También perdió la cultura, perdió el idioma, el idioma de la familia. Comprado por Botifar como esclavo, perdió también la, la, la posibilidad de pertenecer a una familia. Y yo me pregunto, ¿quién podría sobreponerse a semejante catástrofe? cómo no iba a hundirse en el pozo de, de, de la amargura y la depresión y, y, y cómo no pudo almacenar odio en su corazón o rencor para los demás hermanos yo creo que, que cuando miramos a José y miramos toda esa experiencia de su niñez y de su juventud. Vemos también a miles de jóvenes que también han pasado por dificultades bien difíciles, situaciones terribles en su vida, maltratados, botados de su familia, etcétera, etcétera. pero la diferencia es, amado hermano, la diferencia es que en el pasaje que hoy nos ha tocado eh, reflexionar sobre él Encontramos a un José próspero Y su prosperidad, el historiador lo dice muy bien Fue producto del respaldo, la compañía y la presencia de Dios en su vida Dios estaba con él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 De manera que resulta claro que José logró sobreponerse al duro revés que, le, que se le presentó en la vida ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en su corazón Esta es una de las características que distingue al cristiano del resto del pueblo El cristiano no está libre de dificultades, no está libre de contratiempos, no está libre de dolores pero no permite, sin embargo, que estos vayan a determinar lo que ocurre en su vida. El autor de mi experiencia con Dios, Henry Blackbay, dice, Líderes no son aquellas personas que están libres de la adversidad, sino aquellas que logran superar los escollos de la vida. La historia está repleta de líderes, de cristianos, de hombres, de mujeres, que vivieron durísimas experiencias personales. Lo que distinguió a todas estas personas es que usaron sus experiencias personales de fracaso y angustia para avanzar hacia cosas mayores. Fueron los escalones sobre los cuales construyeron más adelante. Sus grandes victorias en la vida. Un error en un acontecimiento cuyo pleno beneficio aún no hemos podido cosechar. Vea bien. Un error es un acontecimiento cuyo pleno beneficio aún no hemos podido cosechar. Pongamos en nuestro corazón nuestra mente en Dios, conociendo su soberanía, conociendo que Él guía nuestros pasos y en medio de tantas dificultades y problemas de la vida, descansemos en Él y permitamos que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.